En los cerca de 20 años que llevo trabajando en consultoría y formación, el mentoring es una de las metodologías más potentes que he conocido. Si quieres convertirte en un mentor, has llegado al sitio adecuado. En estos 10 minutos vamos a hablar de las claves fundamentales para que puedas dirigir proyectos de mentoring. Por supuesto, un primer paso es que debes sentir vocación, vocación por ayudar a los demás y por compartir toda tu experiencia y capacidades profesionales. Por supuesto, otra cosa fundamental es tener un objetivo. ¿Qué es lo que espera sacar el mentí de este proyecto de mentoring? El objetivo puede consistir tanto en un desarrollo de una competencia técnica, pues por ejemplo, cómo realizar el mantenimiento de una maquinaria, como también, por supuesto, el desarrollo de una competencia, por ejemplo, hablar en público. Recuerda, podemos definir el mentor como un compañero de viaje, un compañero de viaje que pone a disposición del mentí toda su experiencia y conocimiento. Metodológicamente es muy importante que se preocupe que el proyecto esté estructurado y, por supuesto, que vaya encaminado siempre a un objetivo, el objetivo del desarrollo profesional del mentí. Además del desarrollo profesional del mentí, en las organizaciones, el mentoring también sirve para mejorar la cohesión interna, mejorar el clima, compartir conocimiento entre áreas diferentes. Y por último, a través de todo ello, mejorar, por supuesto, el negocio y la prosperidad de la empresa. A veces como mentores nos podemos equivocar, te voy a decir también lo que el mentoring no es. El mentoring no es formación, aunque tenga efectos parecidos a la formación en algunos casos. El mentor no tiene que correr a contarle todo lo que sabe al mentí, es un compañero de viaje. Ahora lo veremos más fácilmente cuando hablemos de la metodología de mentoring. El mentor no es un coach, no tiene por qué opinar, no tiene por qué meterse en aspectos más psicológicos de cómo toma las decisiones el mentí. Por supuesto, siempre puede prestar un cierto soporte emocional y estar con él y acompañarle en momentos que pueden ser complicados. El mentoring no tiene por qué ser externo a la organización, de hecho, he visto proyectos internos excelentes dentro de las organizaciones, dotando a mandos, a personas con experiencia de capacidades para llevar a cabo proyectos de mentoring. Y si llevas varios proyectos de mentoring abiertos a la vez, yo no te recomendaría que fueran más de dos o tres, piensa que un proyecto de mentoring no es replicable a dos personas diferentes. Puedes ser un mentor excepcional, que un proyecto de mentoring salga muy bien con una persona de una determinada manera y si lo aplicáramos de una manera similar con otra, podría ser un fracaso. Vamos con las tres claves fundamentales que cualquier proyecto de mentoring debe contemplar. El primer aspecto del mentoring es el acuerdo de mentoring. El acuerdo de mentoring se encarga de todo aquello que no es exactamente el plan y los objetivos que queremos alcanzar. Por ejemplo, ¿qué canales de comunicación y qué momentos a lo largo de la semana o de las quincenas vamos a utilizar fundamentalmente con prioridad para llevar a cabo nuestras conversaciones? También, ¿cuáles son los canales preferentes de comunicación? Porque puede ser que a ti te guste mucho utilizar el WhatsApp, sin embargo yo lo odie. Dentro del acuerdo de mentoring están todos aquellos aspectos relativos a la confidencialidad, hasta dónde queremos extender la confidencialidad de las cuestiones que vamos a abordar en nuestras sesiones. Y también está incluido dentro del acuerdo de mentoring todas aquellas eh, herramientas, recursos y formas que vamos a utilizar para coordinarnos. Si vamos a compartir una carpeta en la nube para pasarnos documentos, si va a haber un plan establecido, si va a haber unas actas de reunión... En general, como te decía, todo aquello que no tiene que ver con la estructura, con la planificación de nuestro proyecto. Que El acuerdo de mentoring es fundamental. Si algo empieza a fallar en él, si algo no se cumple, normalmente la confianza entre mentor y mentee se va a estropear. El segundo elemento clave de cualquier proyecto de mentoring es la planificación. En la dirección que os estamos dejando abajo os dejamos una presentación donde, entre otras cosas, vais a ver una tabla donde podéis escribir la planificación de vuestro proyecto de Mentoring. Veréis en esa tabla cuatro columnas. Las cuatro columnas son, en primer lugar... ¿cómo vamos a establecer cuáles son los objetivos del proyecto? Sí, porque el mentí puede tener una idea de cuáles son los objetivos principales o prioritarios para él, pero el mentor tiene que estar también seguro de que esos son los objetivos que más partido le puede sacar el mentí del proyecto. Sí, porque podemos terminar la primera reunión y sin embargo que el mentor no esté de acuerdo con que el objetivo tal y como lo ha formulado el mentí sea lo más eficaz que podemos trabajar dentro del proyecto de mentoring. Por lo tanto, esa primera columna de la planificación lo que debe contener es cómo vamos a hacernos una idea, cómo vamos a hacer el análisis para establecer finalmente el objetivo del proyecto. El objetivo tiene que estar formulado en función de los avances que quiera el mentí sacar de este proyecto de mentoring, ya sean competencias, ya sean conocimientos, habilidades, destrezas. Algunos ejemplos son planificar la logística de la compañía, saber hablar en público, saber hacer una presentación a los clientes, saber planificar la semana de manera que mejoremos nuestra productividad. Por supuesto, será conveniente que el mentor tenga una cierta destreza en todos aquellos objetivos que el mentí se ha establecido. La tercera parte de la planificación es el seguimiento. ¿Cómo lo vamos a realizar? Puede ser a través de reuniones, de revisión de documentos, de revisión de actas, de revisión de entregas que el mentí haga dentro de su empresa o al mentor. Todo aquello que nos permita ver que el mentí está caminando hacia la consecución de los objetivos. Por último, es interesante establecer también hitos de evaluación cada dos semanas, cada mes, dependiendo también del periodo que vaya a durar el proyecto de mentoring, tendremos que establecer las formas y los momentos en que vamos a evaluar los progresos. Bien, imagínate que ya es el momento de la primera reunión. ¿Te sientes capaz para empezar el proyecto de mentoring? Hay ocho aspectos que muy posiblemente tendréis que tratar en esa primera reunión. Lo primero... Conoceros, sobre todo si no os conocéis previamente, cuál es vuestra trayectoria, cuál es vuestro nivel de conocimiento de partida. Precisamente es muy importante conocer de dónde parte el mentí y cuáles son eh, sus objetivos, no solamente profesionales, sino también personales para adquirir esas nuevas competencias que vais a trabajar durante el proyecto de mentoring. Como os he dicho antes, el acuerdo de mentoring, todo ello, fundamental tratarlo en la primera reunión. También, como os he dicho antes, no es obligatorio cerrar los objetivos, pero sería interesante empezar a esbozarlos, por dónde pueden ir y cuáles son las acciones que vamos a poner en marcha para estar seguros de que esos objetivos, que puede pensar el mentivo el mentor, que son los más importantes, realmente los ratificamos y son con los que vamos a trabajar en el proyecto. No se os olvide hablar de vuestras motivaciones, el por qué os estáis metiendo en un proyecto de mentoring, es importante. Trabajad con las cartas encima de la mesa, es decir, si pensáis que hay algún riesgo por el cual el proyecto no llegue a buen fin, adelantarlo es la, será la mejor manera para trabajar en que no suceda. A menudo ayuda bastante también que Mentor y Mentí sepan otros proyectos importantes, vitales o profesionales de Mentor y Mentí en los cuales también están embarcados, eso nos dará una idea para eh, conseguir eh, conectar mejor con el otro. Y finalmente, por qué no, si hay hábitos de vida importantes de uno o de otro que pueda influir dentro de la planificación del proyecto, sería importante. Si yo soy un montañero que cada 15 días me voy una semana a la montaña, pues pongámoslo sobre la mesa, identifiquémoslo, porque así la otra persona será consciente de que en determinados momentos podemos tener menos disponibilidad. Estupendo, pues vamos a una de esas sesiones de mentoring y vamos a ver cómo las tenemos que dirigir, ¿no? Dentro de la metodología de mentoring hay cuatro fases. Cuatro fases que normalmente se van a abordar en cada una de las sesiones de mentoring. La primera es la de explorar. ¿Explorar el qué? Pues una vez que hemos terminado de definir los objetivos, explorar será poner sobre la mesa las posibles eh, soluciones o formas de llegar a ese objetivo. No empecéis a valorarlas una a una. De momento de lo que se trata es ver todas las posibles opciones que hay por ahí. Imagínate que el objetivo es mejorar tu productividad personalmente. ¿Cuáles son las posibles opciones que tendríamos para que eso sucediera? Bueno, pues las distintas opciones, que a veces pueden ser incluso simultáneas, pueden ser desde asistir a un curso, leerte un libro, seguir un plan que al mentor en su día le funcionó bien, fijarse en otro compañero, etcétera, etcétera. Veamos cuáles son las posibilidades antes de elegir una, dos, tres o cinco de ellas. La segunda fase del mentoring se llama orientar. Orientar porque de lo que se trata es que entre los dos tengamos una idea de si las diferentes opciones que hemos eh, traído al proyecto en la fase de explorar son mejores o peores dentro del contexto profesional y vital del mentí. Ahí empezaremos a valorar y a orientar, por eso le llamamos orientar, cuáles pueden ser mejores que otras. Normalmente al final de esta segunda fase nos hemos quedado con alguna de ellas y llega el tercer punto. El, de, el tercer punto es el de decidir, decidir y planificar, es decir, cómo las vamos a llevar a cabo y cuándo. Igualmente en las sesiones también tendremos nuestro momento para lo que se denomina acompañar. Acompañar es ver qué es lo que ha pasado, es el momento de evaluar si se han aplicado lo que habíamos decidido en la fase de decidir o por algún tema no se ha puesto en práctica. Y si se ha puesto en práctica, si está funcionando o no está funcionando. Se llama acompañar porque vamos con el mentí para ver si realmente está aplicando lo que hemos decidido. Y también, como le acompañamos, evaluamos cómo ha sido esa aplicación y si está funcionando. Es importante que en las sesiones de Mentoring utilicemos esas cuatro fases, las recorramos, porque es la manera de garantizar la metodología. Que no nos dejamos nada de valor sin tratar, que aparecen todas las opciones posibles, y también que los dos componentes del equipo, Mentor y Mentí, participan por igual. Están contribuyendo al mismo objetivo, que es la mejora profesional o personal del mentí, pero que uno de ellos no está desequilibrando la balanza participando mucho más que el otro. Deseo que seas un mentor fabuloso y que nos lo cuentes cuando veas los primeros frutos de vuestros proyectos de mentoring. Mientras tanto, aquí os dejamos un par de vídeos más para mejorar vuestras capacidades de influencia y también para que si dirigís personas, cada día seáis un manager mejor. Un saludo y hasta pronto. Y en el caso de que estés dirigiendo personas, que también seas cada día mejor. No, ni, ni.